Algunas cañitas como verán acá también para riles rotativos, frontales, de las clásicas Okuma Logito, por ejemplo. Eh, de una de las, de las marcas que salieron campeones mundiales este año, de la Cibay, por ejemplo. Eh, que tenemos diferentes acciones, potencias, largos, en dos tramos, en tres tramos. También para aquel que quiera armarse su caña, tenemos varas peladas. En este caso acá tenemos una de la marca Semple para que quiera armarse su caña de rotativo frontal. Eh, hay diferentes opciones. Y la de sí? fibra tenés ahí también. Y acá también tenemos sí, una cañita de fibra ya armada con pasahilos desmontables como las de la vieja escuela sí. eh, para lograr un lanzamiento mayor que no se frene tanto el tiro en, en en un eh, así que bueno, si tienen nuestras datos ahí les pide la pantalla, cualquier cosa nos escriben, nos consultan por algún convito, recuerden que los pueden abonar también en cuotas, acá en el local, en 3, en 6, en 12 o en 18 cuotas sin interés, cualquiera de estos modelos que ver acá, cañas, riles, bombos completos eh, y bueno y demás accesorios que, que se les puede agregar a la hora de la pesca además.